Bueno, bueno. Gracias a todos por participar en esta charla virtual de la cuarta, de la cuarta, de la cuarta, de los cuarta, de la cuarta, de la cuarta, de la cuarta, de la de la en de la cuarta, de la para de esto lo vamos, vamos hoy a conocer de la mano de Alexandra Díaz Rodríguez. Ella es, ella es experta itu? en esta técnica y, con más de 10 años de experiencia en el, el Instituto la de Administración Temática la de Información y Educación. Cuéntame, con de Mochuria, un, de la Universidad de especialista en gestión e de de, y, es y, la la y, y de la Universidad en la de Colombia. Bienvenida, eh, Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Eh, buenos días para todos. Primero agradecerles. Eh, su presencia en este evento tan importante para nosotros. Eh, queremos realmente eh, consolidar una comunidad virtual alrededor del tema de las tecnologías de información y comunicación y lograr, lo, lograr que en un, futuro, en un tiempo no muy lejano podamos tener una estrategia digital consolidada, conjunta, a todo el sector en el ambiente digital. Eh, mientras todos estemos contribuyendo a, por así decirlo, invadir un poco el medio digital con nuestros contenidos, con nuestra artesanía, seremos más relevantes para el medio digital y adquiriremos una importancia y un protagonismo en este importante canal que les cuento que ya los canales de internet y el canal superan los medios tradicionales de publicidad y de comunicación. Hoy en día eh, la publicidad, la pauta, la televisión, la radio y casi todos los canales tradicionales de comunicación se escuchan, se ven y se interactúan a través del medio digital. Eh, entonces por ello la importancia de que nosotros por el hecho de trabajar eh, en un tema realizado y hecho con, la, con las manos, con conocimientos ancestrales, no seamos ajenos al uso de, de, del medio digital. Realmente el medio digital cada día es más sencillo, es más práctico, es más interactivo y todos podemos hacerlo. Además, para lograr que también seamos ciudadanos digitales. Los ciudadanos digitales somos aquellos que de la mano de la tecnología tenemos una mejor calidad de vida y utilizamos nuestro tiempo para ser cosas más productivas que hacer una fila para hacer un trámite, que ir a un banco para realizar una transacción, que queremos sacar un certificado con una entidad del Estado, pues sencillamente utilizamos los medios tecnológicos y utilizamos ese tiempo para crear, para diseñar, para buscar clientes, para promocionarlos. Entonces, ¿de qué manera la tecnología nos hace eh, personas con eh, mayor organización en nuestro tiempo para temas, lo vuelvo repito, un poco más productivo y que sean afines a, a, a nuestro negocio, a nuestra actividad. Eh, como les contaba Gabriela, yo llevo ya eh, en el sistema de información para la artesanía bastantes años, eh, de los cuales hemos venido sembrando semillas a lo largo de este año y hoy es un evento más que prueba, que sí se puede, que, que este es el camino a seguir con, nuestro, con nuestra artesanía para que pueda romper fronteras, para que pueda ir mucho más allá de lo que podemos hacer en nuestro entorno local. Y el mejor aliado, se los garantizo que es internet, son las redes sociales, son los canales digitales, adicionalmente que... No todo, por supuesto, es gratuito, pero finalmente eh, las TICs y las herramientas nos ofrecen muchos recursos gratuitos de los cuales podemos sacar eh, provecho. Entonces, hoy con gran, con gran alegría, la verdad es que los recibo, me encanta que haya más de 50 personas eh, conectadas, escuchándome esto porque ha sido el trabajo de muchos años de crear conciencia, de sensibilizar a, a muchos artesanos, de desarrollar actividades donde arrancábamos con uno o dos interesados únicamente y hoy ver que en este evento cuento con tantos participantes es un motivo realmente de, de mucha alegría, de mucha satisfacción saber que estamos por el camino correcto y que juntos lo podemos recorrer entonces, bienvenidos. Me he extendido un poco en esta, en esta bienvenida porque realmente estoy muy emocionada de poder estar eh, con ustedes en este evento. Vamos a abordar hoy el tema de cinco servicios que tenemos eh, en el sistema de información para la artesanía para ustedes y que queremos y deseamos que todos saquen, eh, los utilicen. Eh, sean nuestros asiduos usuarios, eh, nos pongan trabajo todos los días para saber cómo les podemos ayudar para que más personas conozcan de, de, de su producto. Eh, no se les olvide que toda todos lo los comentarios que quieran hacer sobre esta presentación eh, los pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter Artesanías de Colombia utilizando el hashtag Artesano Digital. También sus comentarios nos los pueden enviar a nuestros otros canales digitales como Facebook. Eh, bueno, básicamente eso les agradecemos eh, todos sus comentarios, preguntas y demás. Vamos a tener un tiempo para poderlas resolver. Listo. Entonces... Eh, el Cia El eh, realmente es un sistema de información que tiene una trayectoria de más de 13 años eh, un proyecto que nace con, eh, con el apoyo del Banco Interamericano para el Desarrollo, que ha tenido múltiples etapas y, y desarrollos y hoy en día continúa con el propósito de brindarle servicios eh, a los artesanos. Básicamente, el, la cara de ese sistema es lo que tenemos hoy como portal institucional, artesaníasdecolombia.com.co. Detrás de este sistema tenemos un equipo eh, en la entidad dedicado a administrar toda la estrategia digital, el ecosistema digital, como ustedes ya lo saben, cada día ha ido ampliándose, antes solo teníamos el canal del portal y era lo más importante, hoy en día estamos con redes sociales, nuevos canales, YouTube, los contenidos se han transformado, ya necesitamos hacer más videos, más fotografías, ya no tenemos que, ya el lenguaje, la escritura también ha cambiado un poco, eh, necesitamos capturar gente y personas y audiencias con nuevas formas y esa es la invitación también a ustedes que son personas tan creativas a buscarle esos nuevos formatos a la presentación de la información de su producto. Hay herramientas muy sencillas. Entonces, ese es el CIAR, el equipo. Tenemos un equipo, como les mencionaba, de cuatro personas dedicadas a lograr, como les mencionaba, invadir el medio digital del tema de la artesanía colombiana. Y eh, cada vez tenemos más relevancia, cada vez somos más distinguidos eh, eh, en este medio. Entonces la invitación es que todos, desde su producto, desde su oficio, eh, contribuyamos a seguir sembrando allá en ese medio digital toda nuestra producción, nuestros videos de cómo hacer el producto, de la historia que hay detrás, bueno, todo eso, porque cada día podremos ser más importantes en la red. El sistema de información es un sistema que ofrece servicios a través de Internet que contribuyen a la consolidación del sector artesano y permite su interacción con los agentes vinculados. Nosotros eh, básicamente tenemos como usuarios... Eh, estamos dirigidos principalmente a prestarles servicios a ustedes, a los artesanos, prestamos servicios a los comercializadores, por ejemplo, a través del servicio de catálogo, entidades relacionadas, porque indiscutiblemente por ser una entidad... Eh, con un, somos una entidad de economía mixta pero pues nuestro porcentaje de recursos del más del 90% es del Estado realmente casi que somos por un porcentaje mínimo una entidad de, de, del Estado, entonces todas esas entidades del gobierno también de alguna forma debemos atenderlos con eh, información y con servicios que les facilite a ellos las actividades que ellos hacen a través de nuestro portal de seguimiento de verificación, de validación y los funcionarios de Artesanías de Colombia, que también se suman a la estrategia, son muy importantes para nosotros, eh, eh, que este discurso de la artesanía, que este discurso del oficio, de las historias de vida, y todo con el propósito de que eh, vendamos, por supuesto, mucho más ustedes, eh, los artesanos a través de nuestros canales también, nuestras tiendas, nuestros almacenes, nuestros eventos comerciales, es un discurso que todos en el sector de los que estamos vinculados debemos eh, transmitir en todos los escenarios que nos sea posible. Entonces, los funcionarios nuestros también son importantes en esta cadena de valor que tenemos digital. Eh, tenemos unos objetivos. ¿Cuáles, fueron, ¿Cuáles son esos objetivos que nos trazamos? Facilitar la comunicación con todos los agentes que estamos ahí, que les acabo de mencionar en la cadena. ¿Cómo logramos tener más comunicación con los artesanos, con los comercializadores? ¿De qué manera a través de la plataforma, de las redes sociales o demás se logran contactar los comercializadores con los artesanos? Entonces crear como esos vínculos y esos lazos y uno los ve fácilmente en las redes publicamos un producto y con seguridad siempre surge un comercializador que dice yo quiero ese producto, donde consigo el contacto, qué artesano lo realiza, bueno, entonces es como esas plataformas que ya son muy horizontales, que son horizontales y no hay que pasar por mil filtros, sino que realmente se encuentran las dos personas ahí, el artesano y el comercializador y tal vez una organización que quiere financiar un proyecto. Esto es lo que pretendemos con este sistema. Como les decía, otra vertiente muy importante del sistema es promover el uso de las tecnologías de información y comunicación, que es lo que estamos haciendo hoy en día, que es lo que hacemos con nuestra estrategia Artesano Digital. Nuevamente les, les invito a que a través de Twitter hagan sus, sus comentarios. Cuantos más comentarios tengamos igualmente a través de Twitter, con utilizando la etiqueta artes, hashtag Artesano Digital, también seremos más importantes para el medio digital. Eh, les decía, no solamente la invitación es a usar nuestros servicios, nuestros canales, utilicen los servicios que les ofrece el Estado para sacar duplicado de cédula, para sacar el pasado judicial, para hacer transacciones en los bancos, para hacer solicitudes en las instituciones públicas. Bueno, hay un montón de servicios que el Estado les ofrece y que yo los invito a que lo consumen a través de un nuevo portal que tiene el Estado colombiano que se llama el virtual. Eh, o portal del Estado colombiano, creo que todavía está en línea, no lo sé, pero el sí virtual, les ayuda a conocer esa oferta que tiene el Estado para ustedes como ciudadanos. Eh, también les ofrecemos información actualizada, ágil y oportuna, ahorita lo vamos a ver. Eh, estén siempre conectados con nosotros, no... Diariamente creería yo que estamos publicando información, noticias y contenidos que le van a ser útil porque ofertamos nuevos eventos que realizan no solamente Artesanías de Colombia, sino otras entidades, eh, promoción de cursos, promoción de becas, acceso a, nuevas, a nuevos canales de, de comercialización. Bueno, es un sistema de información que les está garantizando actualidad en oportunidades para la artesanía y por supuesto no dejamos de lado la importancia como les mencionaba por nuestra naturaleza jurídica, eh, contarle a la ciudadanía, contarle a ustedes que son nuestros principales eh, grupos de interés, los artesanos, eh, qué hacemos Estarles contando nuestros proyectos, eh, qué actividades desarrollamos, de qué manera se ejecutan los recursos y todo lo demás porque eso eh, está enmarcado dentro del concepto de transparencia y ustedes están totalmente invitados a que sean más activos en este tema, participen más, nos pregunten más, eh, asistan a nuestras rendiciones de cuentas, se eh, utilicen los canales de comunicación, que llama ahorita en este momento se los voy a explicar. Listo. Para ir avanzando rápidamente, les quiero decir que el sistema de información tiene una serie de servicios en este momento, que está el catálogo. Este catálogo permite que un comprador solicite una cotización, Está la galería artesanal. La galería artesanal permite que ustedes, artesanos, puedan publicar su producto en nuestro portal. Con 10, hasta 10 imágenes, hasta 10 imágenes podrían eh, subir al sistema, pero no necesariamente todas las 10 van a ser publicadas. Pueden ser 10 productos, 10 imágenes de un producto, eh, bueno, pero tienen cupo hasta 10. El calendario. El calendario básicamente les permite publicar sus eventos. Y si son parte de una organización, de una organización eh, de artesanos, si están pensando en realizar un evento o conocen de un evento que sea de interés para el sector, lo pueden registrar en este calendario y nosotros estaremos atentos. Primero, hacerle seguimiento para conocer un poco más del evento y dos, mientras estén en el calendario, es un evento que está siendo promocionada Las asesorías. Las asesorías es el servicio que les permite a ustedes registrarse en línea para las asesorías puntuales que se realizan en la ciudad de Bogotá. Próximamente el servicio estará extendido a todos eh, los departamentos donde tenemos laboratorios de innovación y diseño. Los clasificados. Los clasificados es un servicio tradicional de clasificado donde nosotros publicamos donde ustedes pueden publicar un clasificado valga la redundancia y repetir eh, su producto. Si están vendiendo una maquinaria, una máquina, una laminadora, bueno, algún elemento que ya no sea importante o necesario para su taller, le puede ser útil para otra persona que esté dedicada a la misma actividad. El directorio, el directorio es un servicio que una vez registrados ustedes en el portal, Autorizan al sistema para que sus datos sean públicos y estén en el directorio, dado que si, sí, como les mencionaba, llega un comercializador o una persona que esté interesada en algún tema, relacionado pueda obtener su contacto de manera sencilla y, y práctica. Ustedes no se imaginan el potencial tan importante que tiene internet. Cualquier persona puede estarlos viendo eh, eh, en este momento en el medio digital ubicada en cualquier parte del mundo. Eh, inclusive manejando otro idioma, comunicándose de otra forma, pero el lenguaje de internet es un lenguaje universal. Entonces, esa es la importancia. Nosotros tenemos visitas realmente de muchos lugares de, de, del mundo que visitan nuestros canales digitales. Entonces, como se dan cuenta, el potencial es bastante amplio. Eh, las ferias. Eh, las ferias es habilitado para la inscripción cuando las ferias las realizamos nosotros, en este caso es cuartesano y es artesanía documentación es la biblioteca digital eh, a la cual diga, eh, ustedes pueden hacer uso de consulta de documentos que pueden descargar en línea sobre informes de artesanías de Colombia, informes técnicas, fichas de producto, eh, bueno, toda la producción documental que ha realizado Artesanías de Colombia a través de sus años están en esta biblioteca digital. Los servicios en línea ya les voy a mencionar en cuáles nos vamos a enfocar, que son los dirigidos al perfil de artesanos, que es galería, calendario, asesorías, clasificado y directorio, que se los voy a mostrar directamente en el portal. Denme un segundo. Los invito que si tienen alguna pregunta, la vayan registrando en el chat, por favor. Listo. Acá tenemos nuestro, nuestro, nuestro portal de artesaníasdecolombia.com.co. Ese es el portal de los artesanos del país. Este es el portal que nosotros, eh, el canal a través del cual queremos nosotros llegarle a ustedes, como les he mencionado, con información y servicios que les sean útiles. Toda su retroalimentación en este sentido es muy valiosa para nosotros. Entonces hablábamos del tema de los servicios, entonces, Galería Artesanal, Galería Artesanal es un product, es un servicio exclusivo para los artesanos, como les mencionaba, nos permite eh, publicar 10 fotografías, está un poquitico lento internet, les pido excusas y les pido un poquito de paciencia, pero bueno, ustedes van a encontrar esta pantalla de esta forma, todas estas personas que están acá son personas y artesanos que han decidido publicar su producto. Entonces, una vez que ustedes ingresan a, a, al sistema, recuerden que el primer paso va a ser registrarse. Aquellas personas que no estén registradas deben realizar este primer paso que además de utilizar los servicios, les permite recibir todos nuestros boletines y campañas de correo eh, de correo que realizamos de manera permanente. Ser parte de nuestra base de datos para recibir múltiples invitaciones que, que, que realizamos entonces los invito a que se registren a que sean parte de esta comunidad digital alrededor de la artesanía que con seguridad van a sacar mucho, mucho provecho igual eh, invitar a todos sus eh, conocidos y, y familiares entonces si no se han registrado deben crear una cuenta eh, aceptar los términos definir el perfil este perfil de galería Solo es para aquellos que definen perfil artesano. Si ingresan otro perfil, no los va a permitir hacer eh, servicio de galería. Entonces, no se les olvide ese pequeño paso porque sucede frecuentemente que dicen no, no nos sirve el servicio, pero básicamente es por esa situación. Inician el registro, complementan el, el, el formulario, de vuelta a su correo, les va a llegar, bueno, acá me voy a detener un poquitico, que era lo que les mencionaba, hacer parte de la lista de correos, ustedes le van a dar chequear o van a dar cheque en estas casillas de, qué de los boletines que usted quiere recibir, si quiere recibir de convocatorias, quiere recibirlos todos, quiere recibir informes especiales, pero yo les recomiendo que mínimo se registren, para recibir en tu correo electrónico el boletín del sector. ¿Por qué el boletín del sector? Porque el boletín del sector reúne las principales noticias y contenidos que tenemos en un mes. Entonces, ahí van a estar seguramente varias de las campañas o correos que hemos difundido durante un mes. Entonces, mínimo, les pido que, que, que se registren en eso. Y lo otro, y lo otro es si desean que una vez ustedes diligenciaron esto eh, aparecer en el directorio lo deben hacer acá debe desea figurar en el directorio artesanal deben decir sí o no si dicen no sus datos no se van a ver en el servicio de no se van a ver en el servicio de directorio envía sus datos de vuelta a su correo van a recibir la clave y el usuario y con este usuario Perdónenme un segundito, no sé cómo subir Una vez tenga su usuario y su clave que le va a llegar al correo, activa el servicio y puede de una vez ingresar a la galería. Una vez que ingresa a la galería.. Bueno, yo creo que en este momento por temas de tiempo no voy a ingresar con el perfil artesano, pero les, les quiero decir que el formulario pues es muy sencillo, voy a intentar a ver por lo menos en este servicio que es como tan importante para nosotros A ver si me permite usar con este usuario. Listo. Entonces aquí ya me reconoció como el artesano Cristian Joanis Rojas Zamora. Como ya el sistema dice sí efectivamente validó que es un artesano, yo voy a mi servicio de galería. Está un poco lento el internet, esto suele pasar. Y como esta persona ya tiene una galería, pues le dice editar. Quisiera haber tenido un ejemplo de, de, de una creación, pero pues igual, realmente es muy sencillo. A ver un segundo, listo. Cuando les dan creación de galería, esta es la información que les va, digamos, a arrojar. Usted va creando el nuevo producto. Ya todos estos datos iniciales son los que usted definió en su registro. Entonces, y empieza a crear los productos de su taller, de su empresa, eh, bueno, los que, los que vaya a definir acá. Y empieza a crear nuevo producto. Cuando crea nuevo producto, le arroba estas, este formulario que usted va a tener que empezar a diligenciar con la información de su producto. Dirán, ¿por qué tanta información? Porque toda esta información es la que se registra en los navegadores y permite que alguien nos encuentre. Entonces, por eso es que eso, pero sin embargo lo que les digo, este es, es todo, todo es de arrastrar, es de seleccionar. Entonces, usted ingresa acá el nombre de su producto, la descripción. La descripción es importante. Uno cree que eh, a... Salta a la vista eh, qué es ese producto y para qué sirve y pues realmente no. Es importante que yo que tengo el producto, que lo diseñé, que sé cómo funciona, pues darle esa orientación a la persona que me va a ubicar. Selecciona los oficios, los traslada, dice si es alfarería y así va siguiendo con las técnicas. Con la, seleccionando la técnica que utiliza, a qué corresponde, a qué línea corresponde, si es un accesorio, si es algo para el hogar, si es algo indígena, si es algo infantil, si es un instrumento, si es una oficina y bueno, si encuentran unas categorías adicionales que no las ven ahí, escríbanos por favor. Vuelvo y les insisto a través del Twitter o a nuestro correo, eh, contáctenos artesaniasdecolombia.com.co con las dudas que tengan en el momento que eh, les podemos eh, atender y dar respuesta. Luego, suben la imagen y le dan un nombre a esa imagen. La imagen es recomendable que siempre describa algo. No suban la imagen con el número que les da la cámara. Póngale un nombre al archivo y ese nombre mismo del archivo lo definen acá y ponen, el por supuesto, escriben y digitan la, la fuente, el nombre de la persona que tomó. En la descripción también, no se les olvide de escribir, si es un jarrón para la mesa, vuelvan y escriban jarrón para la mesa, como sí. definieron el nombre de la fotografía. ¿Les parece? Bueno, quiero, para no detenerme en el detalle de esto, que aquí es muy importante y los voy a invitar a que consulten nuestro tutorial y es la fotografía de su producto. El servicio es bueno, nos pueden encontrar pero si alguien nos encuentra y no nos ve la mejor cara, la fotografía no es la mejor, el producto no se entiende, la foto está tomada encima de la cama, encima de una tela que no permite distinguir qué es exactamente lo que se está ofreciendo, pues vamos a perder todo ese camino que recorrió alguien desde Australia para llegar a, a encontrarlos en nuestro sitio web. Entonces, los invito a que consulten un segundito, me salgo de acá, ya, me salgo de acá, del administrador, como se dieron cuenta, tiene un look diferente porque es, un, eh, es una interacción de administrador, entonces aquí en mi galería, como hoy no me voy a dedicar paso por paso, pues por tema de tiempo, Ustedes van a encontrar acá una cantidad de ayudas que les permitirá utilizar este buen servicio que le ofrecemos. ¿Por qué es bueno? Porque ustedes estarán publicando sus productos en un portal que recibe más de 1,200,000 personas de tráfico al año que cuenta con una comunidad de más de 100,000 personas conectadas. Entonces, todo ese trabajo que hemos venido realizando, ya no lo tienen que hacer ustedes, ya esos son público ganado. Entonces, por eso es tan importante estar amparados bajo esta sombrilla y, eh, y poder entregar a ustedes estos servicios. Entonces, una vez usted realice el registro, eh, esté en este proceso, les invito a que... Consulten el tutorial, cómo tomar fotografías de tus artesanías, se los acabo de mencionar. Eso realmente corresponde al 90% de este servicio. Si no contamos con una buena imagen del producto, difícilmente nos van a contactar todos. Ustedes ya saben que todo entra por los ojos y, es, y la primera impresión es difícil cambiarla. Entonces, ese momento de contacto con el cliente, procure que sea el mejor siempre. Eh, otra herramienta fundamental, porque puedo tener una buena fotografía, no va a ser perfecta, entonces necesito mejorarla con temas de edición. Entonces, ahí van a encontrar también, que lo vamos a ver más adelante en el, en el canal de YouTube también, donde los pueden encontrar de manera independiente, cómo editar imágenes de mi producto con herramientas básicas que todos tenemos en el celular o que tenemos en un computador sencillo desde la más antigua tecnología hasta los más modernos tiene un editor sencillo. editor ¿a qué me refiero? Que le pueden quitar los brillos, pueden contrastar un poco el color o sencillamente a veces de manera automática la aplicación les eh, corrige algunos temas de la foto porque tomar una foto perfecta, pues no es sencilla. Hay que tener buena luz de día, bueno, ese tipo de cosas. ¿Cómo crear mi galería? Todo esto que yo les acabo de decir... Todo esto que yo les acabo de decir es, lo tenemos en un tutorial que ya se los voy a, a, a dejar. Y una estrategia que es muy importante. Si yo ya tengo esta galería, pues no debo dejar este enlace solito. Este enlace, ustedes se van a dar cuenta. Si ellos usan esto. Entonces, se van a, a dar cuenta, perdón, un segundito, listo, que les arroja una dirección, Galerías Adriana González Joyería. Entonces, esto se llama un enlace. Este enlace, utilícelo, utilícelo en sus redes sociales, utilícelo como tarjeta de presentación, utilícelo para que sus clientes vayan y vean lo que ustedes hacen. Entonces, ese enlace, pues, no lo dejen ahí, muévalo. Usted ya es dueño de este espacio, haga con él la mejor tarea posible. Listo. Eh, y bueno, por ahora ya eh, a, eh, agotamos galería. Sería una tarea un poco más larga, pero los invito a ver lo, los tutoriales. El calendario, el calendario nuevamente es, se crea de la misma forma, dice publique su evento. Ingresan, crean los datos del evento y envían la solicitud. Esa solicitud la recibimos nosotros en el equipo y aprobamos el evento cuando el evento tiene relación con eh, la artesanía. Si se registra un evento o un tema de, de alguna forma un evento personal donde soy yo, no, pues no, tiene que ser útil para, para el sector, para la, la comunidad artesanal. Asesorías. Las asesorías se realizan mensualmente. Se publica un calendario. Cada mes deben estar pendientes de, de, de, de este evento. Si se registran en el portal, van a recibir el, el correo cuando les estamos informando. Se abrieron las inscripciones para las asesorías puntuales y sencillamente lo que ustedes vienen y es revisar la fecha, agregar en sus calendarios para que les recuerde que ese día tienen asesoría, y registrarse. ¿Listo? ¿Qué tipo de...? Bueno, esto es importante, no voy a hablar de esto, pero también es importante que definan cuál es el interés de ustedes en la asesoría. En una asesoría no podemos evaluar todos los temas, el diseño, la identidad, la marca, la comercialización. ¿Cuál es el que a usted le gustaría eh, iniciar o reafirmar desde el comienzo? Eh, ¿Tiene mayor expectativa o necesidad? Y envía la solicitud. Ya no tiene que llamar, ya no tiene que ir a, las, a, las, a la sede de las aguas ni a la de las 74 para poderse inscribir. Continuamos con el directorio. Les decía el directorio, el directorio está estrechamente ligado con el registro, así que no es un servicio diferente. Cuando usted le da sí en el registro al directorio, él le abre una casilla adicional y le dice cómo quiere aparecer en el directorio como un artesano, como alguien que ofrece servicios de capacitación, usted es un comercializador, usted es una institución educativa, eh, provee materias primas, provee herramientas, es una organización de artesanos, es importante que las organizaciones se registren para que eh, desde afuera nos veamos como un sector organizado, agremiado, consolidado. Entonces, los esfuerzos que se hacen de manera conjunta y consolidados van a tener mejor impacto que las acciones que puede hacer una persona. Entonces los invito a consolidar y conformar sus agremiaciones. ¿Clasificados? Los clasificados... Eh, como les decía, permite publicar su clasificado. Igual le pide unas solicitudes de, de, de información básicas. Si ya tiene su registro, lo que hace es complementarle la información. Hablo ¿Sí ven? Abro acá la pantalla. Yo ya había escrito todos esos datos. Solo me pide el paso 2, es qué tipo de clasificado quiero publicar. Y listo. Vamos a ir nuevamente acá. Y la biblioteca digital. Por último, que les voy a hacer una, una... Pues por lo menos les voy a mostrar el sitio. Aquí ustedes pueden acceder a la, al catálogo, que es el catálogo de documentos donde encuentran las referencias bibliográficas. Y en la biblioteca digital como tal van a encontrar los archivos que ya están en PDF descargables de varios temas sobre artesanía colombiana. Bueno... Eh, no sé si quieren hacer, pues si queremos hacerlo, les voy a hacer un, un panorama básico por el, por el portal para poderlos como ubicar, entonces siempre en la parte de arriba van a encontrar nuestras redes sociales y nuestros canales sociales, el glosario, esto muy orientado también a las personas que no son expertas en el tema, nadie, sabe en concreto si es cerámica, la gente dice me interesa productos de barro, pero para el artesano es cerámica, para otros será alfarería, entonces es una serie como de, de, de, de términos que frecuentemente utilizamos en el sector, y que a veces nosotros eh, y ustedes también, utilizamos esos tecnicismos que dificultan un poco la comunicación con los, con los comercializadores o aquellas personas interesadas, la invitación es hacernos entender de manera sencilla, de manera práctica eh, y contarles, por supuesto, de nuestro oficio y todo, pero en el desarrollo de, de, de la conversación. Entonces, normalmente también tenemos una encuesta que los invitamos a que participen frecuentemente, nos sugieran temas que quisieran que eh, les hiciéramos consultas. Esta revista es una revista que permite descarga en línea Artífices, eh, la última edición fue 25 historias de 25 artesanos y productos emblemáticos de la artesanía colombiana, en esta parte siempre encuentran las noticias, la última noticia del sector, ayer publicamos esta que es una gran noticia para todos y es que el departamento de Caldas y gracias al apoyo de Artesanías de Colombia, eh, 100 artesanos van a poder contar con una plataforma que se llama laofertaquequieres.com para promocionar sus productos a través del medio virtual. Los invito a que lo consulten, eh, nuestros eventos, videos, el calendario, aquí en esta parte van a encontrar los clasificados y en la parte posterior eh, importante que conozcan, que pueden opinar sobre diferentes foros que llevamos a cabo de documentos, lo que me refiero al tema de transparencia, eh, a nuestros planes institucionales, a nuestro plan de gestión. Recuerde que con su participación construimos nuestra gestión, definimos nuestras líneas de acción. Entonces, su participación e involucrarse con nuestra entidad es muy importante. Utilice los canales, utilice el foro. Lo invito a que si tiene alguna duda, se contacte a través de nuestro servicio de contáctenos también le tenemos habilitado el canal de peticiones, quejas y reclamos, si está inconforme con una situación que le haya ocurrido, tiene una sugerencia, también una felicitación, algún tipo de procedimiento no fue el adecuado o tiene alguna duda, lo invito a que consulte, a que presente su petición, queja y reclamo, que esta será atendida entre los términos legales definidos para, para hechos. Este es un recorrido muy sencillo, básico, nuevamente les, les, les cuento que eh, nuestros canales están abiertos, contáctenos, PQRs, nuestras, nuestras eh, redes sociales, eh, espero que estemos eh, dando muchos mensajes utilizando nuestro hashtag artesano digital para que entre todos hagamos de la, de, de la artesanía una... Una, un símbolo realmente de, de, de, de nuestro país cada vez mucho más fuerte. En el canal de YouTube, ustedes van a encontrar unos videos de los cuales les van a ser bastante útiles para aquellos que estamos emprendiendo nuestra estrategia digital. Entonces, van al canal de YouTube, encuentran videos, lista de reproducción y van a encontrar lo que les acabo de mencionar. ¿Cómo crear la galería artesanal? ¿Cómo promocionar mis productos artesanales a través de Facebook? Sigan ese camino sencillo y van a empezar a tener resultados, se los garantizo. Es muy sencillo y práctico. ¿Cómo editar las fotos? En ningún canal se les ocurra publicar una foto que ustedes no los deje satisfechos y que sea la cara con la cual ustedes quisieran presentarse a su cliente. Si no les gusta, no la publiquen. Vuelvan, inténtenlo y... Reintenten cuantas veces sea necesario hasta que se queden satisfechos con lo que están publicando. ¿Cómo tomar fotos? No se requiere de grandes estudios, no se requiere de grandes equipos. Con tener unos mínimos básicos de una tela, un pendón, bueno, cosas muy sencillas que lo vamos a encontrar en la casa, van a poder realizar una imagen muy buena. Perdón. Las peticiones, los quejas y los reclamos, además de tener ese canal, acá le dice el paso a paso de cómo presentar una petición, queja o reclamo. Cómo registrarse en el portal que ya lo vimos, lo van a encontrar de manera sencilla. Eh, los navegadores de internet es un tema que siempre a veces nos da dolores de cabeza, entonces... Eh, hay cosas que funcionan, programas que funcionan con Chrome, hay otros programas que funcionan con Explorer, hay programas que funcionan con Safari. Si a uno no le funciona un sistema, piense en lo primero es me voy a cambiar de navegador, porque a veces pasa eso. Son cosas de la tecnología, algunas cosas funcionan con uno, otras con otro, pero entonces no es que seguramente no funcione siempre el sistema, a veces es un tema de navegador. Entonces, este tema es muy importante. ¿Cómo crear cuenta de correo electrónico para ustedes que ya se registraron en este, en este evento? Por supuesto, tienen correo de cuenta electrónico, pero los invito en este tema a que creen cuentas sencillas, que cualquier persona en 10 segundos se la pueda aprender, que si usted la publica en su tarjeta de presentación, la puedan digitar de manera sencilla. Es muy bonito poder tener nombres largos de correo, cosas que nos evoquen a nosotros, eh, historia que no... Pero eso dejémoslo para nosotros. Pensemos siempre en aspectos comerciales, cómo este señor va a poder escribirme un correo a través cuando esté en su casa y no tenga que digitar eh, términos raros, eh, caracteres, eh? no, lo más básico, sencillo y elemental es lo que funciona, entonces, revisen sus cuentas, evalúen si estas se adecuan a estos mínimos características y modifiquen, los invito, por supuesto, a que, a que hagan parte de la comunidad digital más importante de la artesanía colombiana y puedo casi que decirles que Latinoamérica, eh, artesanías de Colombia tiene una presencia muy importante en el canal digital eh, en todos los países eh, vecinos, eh, nos distinguimos por eso y queremos cada día crecer mucho más gracias a la ayuda de todos ustedes. Los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Artesanías de Colombia, página oficial, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, Artesanías de, Colom de Col, Pinterest Artesanías de Col también, YouTube, Artesanías de Colombia, Instagram, discúlpenme, Artesanías de Colombia. Si están en un evento y quiere y tienen una imagen muy buena, por favor, etiquétenos que su imagen puede estar en nuestros canales y las podemos publicar. Por último, en Artesano Digital, les mencionaba que era una estrategia de nuestro sistema. Ya creo que queremos que se use y se apropie las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para su promoción, su divulgación y todo el trabajo que hace usted, su familia y todos los que están alrededor de, de su producto. ¿Qué resultados tenemos? Tenemos artesanos becados para participar en eventos de social media, hemos participado en el Congreso de Social Media, hemos, particip hemos sido nominados a los Premios Digitales Iberoamericanos, eh, este año eh, recibieron beca 15 artesanos que des desarrollaron el Diplomado con la Pontificia Universidad Bol Bolivariana Emprendimiento Digital, de los cuales todos terminaron su programa y quedaron muy entusiasmados con continuar en este camino. Participamos eh, en los eventos de capacitación de webinar, inicialmente hemos hecho charlas especializadas de manera presencial, pero si estamos hablando de medio digital, este es el mejor canal para comunicarnos con ustedes, y este va a ser el que queremos fortalecer, el que queremos que usted siga siendo parte de él, para que esta estrategia, continúe, esta estrategia se fortalezca, esta estrategia afuera sea reconocida y sea importante. Entonces tenemos grandes resultados con esta estrategia, utilicen este hashtag y cuéntenos todas sus experiencias digitales para nosotras también poderlos comunicar al mundo lo que se está haciendo en términos de artesanía y medio digital. Bueno, les agradezco a ustedes mucho su atención, eh, entramos al segmento de preguntas, si tienen alguna pregunta, como les menciono el tiempo es corto, hice mi mejor esfuerzo para resumir todo esto eh, en este tiempo, pero nuestros canales están abiertos y habilitados para recibir sus sugerencias, opiniones, quejas, reclamos y todas las observaciones que tengan al respecto. Eh, solo me resta decirles nuevamente gracias y esperamos que nos veamos pronto en el medio digital. No olviden nuestros canales, se los vuelvo a dejar acá, un segundo. Facebook. Nuestro sitio de Facebook. Nuestro sitio de Twitter. No se equivoquen, hay sitios que parecen ser los nuestros, pero no lo son. Les voy a dejar nuestras principales tres redes eh, en este momento. Instagram, recuerden nuestro cara, Facebook e Instagram. Nuevamente, mil gracias a todos ustedes por su tiempo y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego, gracias. Bueno, antes de finalizar, los invitamos al próximo webinar, como dice Alexandra, este tiene el nombre de herramientas gratuitas para crear una página web. De igual forma, eh, quedaron algunas preguntas por responder. Le comentamos a todos que estas preguntas nos quedan guardadas en el transcurso de la próxima semana y de esta semana. Les vamos a responder para poder suavizar todas las dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Gracias.